Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches... Depende a qué hora estés escuchando este video... Bueno, hoy quiero hacer una aclaración... No es que sea importante... No es que sea importante... Pero... para ustedes por lo menos... Pero sí para mí... Vine diciéndole que soy Venus en Capricornio... Soy Venus en Acuario yo y hoy nos toca Venus en Acuario, yo no tengo Venus en Capricornio, se lo dije en dos o tres videos, Venus en Capricornio, no sé de dónde lo saqué, ayer cuando me puse a, eh, eh, eh, a ver, yo de dónde saqué esto cuando me puse a editar el video de ayer. Perdón. Eh, yo soy Venus en Acuario. Eh, bueno, igual no es importante eso. Lo importante es que hoy tenemos la clase de Venus en Acuario y con esto estamos casi finalizando. Mañana Venus en Pisces y ya después empezamos con el planeta Marte. Miren cómo vamos adelantando. Ya vimos al Sol, ya vimos a la Luna en los 12 signos. Eh, tanto el sol como la luna ya vimos a mercurio y ahora est estamos terminando de ver a venus así que bueno bien, vamos con las tres palabras claves para venus en acuario las tres palabras claves positivas ¿sí? venus en acuario incondicional, afectivo y de confianza eh, como parte negativa, le encantan las discusiones, suele tener mal humor y es histérico, sí, Venus en acuario, es todo eso, las seis cosas, no una de las seis, así que bueno, nada, eh, así soy yo, y así tengo que aprender a manejarme, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes, eh, los quiero mucho a todos, y nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, por supuesto que sí, como todos los días. No te olvides de hacerte miembro de nuestra gran comunidad, centroaprenderastrologiafácilmente.com. Eh, mañana, Venus en Pisces. Chao, hasta mañana.